Entonces, inclusive eh, alguna vez recurrimos a la asociación, perdón, a la, a la CNDH, también en, en, en aquellas épocas oscuras donde estaba Soberón, este, y bueno, hasta le tuvimos el estudio. que corregir la plana de una manera absurda, porque había una nueva ley del seguro social, había unos compañeros que habían aplicado con la anterior ley un dictamen de invalidez definitivo para obtener su seguro social, permanente y me indicaban que no podían este, contestarme por pues, de acuerdo a la nueva ley y yo les estoy que contestar que no había retroactividad en la ley en perjuicio de persona alguna a la gente de la comisión, me pareció increíble, pero este, bueno, nosotros tenemos el caso muy completo de algunos compañeros que este, tienen hemofilia, se atendían en emitidos, por alguna razón les quitaron el seguro, bueno, completamente a un compañero porque su papá no cumplió las cotizaciones necesarias a pesar de tener el dictamen él sin embargo a él, él fue infectado con por por hepatitis C en el seguro social algunos por VIH y algunos mi hermano falleció por VIH también en el seguro social pero el seguro social nunca se ha querido hacer cargo de esto, hemos revisado diferentes este, regiones del mundo y por ejemplo en, en España están están este, dando partidas presupuestales para otorgarles un recursos a aquellos personas con hemofilia infectadas con hepatitis C. Bueno, este compañero, vamos, ni siquiera está pidiendo una indemnización. Está pidiendo que no le retiren el, el seguro. Nosotros alegamos que el seguro social tiene una obligación moral y, y además legal con el compañero porque al querer o no, lo infectaron ahí de hepatitis C y que lo tienen que atender eso tiene tres años, no lo atiende y el chico ha mermado mucho su salud, es, ha, ha quedado si ya tenía algún tipo de discapacidad su discapacidad se incrementó entonces pues, sí me gustaría eh, que me, que, que me dieran su punto de vista referente a este caso porque insisto está bien, quizás no cubre algún perfil porque el papá no cubre algunas cotizaciones, pero el daño que le generó el instituto al interior a querer o no, al infectarlo con, con hepatitis C ¿No tiene el Seguro Social un compromiso, una obligación frente al compañero este, lesionado en esta, en esta manera eh, su, en su salud? Ahorita le dejamos una tarjeta si quiere. Por favor. favor. Sí. Bueno, la, la pregunta, lo de la Class Action, ¿no? lo de la acción de intereses difusos o colectivos. Bueno, este no es un amparo, digamos, por, en, por una class action, ¿no? Aunque con la reforma constitucional en materia de juicio de amparo se ha reconocido una nueva modalidad que es el amparo por interés legítimo. Aquí hay algo bien interesante porque, bueno, en México no existe propiamente la class action, aunque existe la posibilidad de de recurrir, por ejemplo, cuando se trata de derechos de los consumidores, a ciertas acciones colectivas que la Corte mexicana ha ido también desarrollando sus elementos en sus recientes sentencias. Entonces, también el desarrollo jurisprudencial en materia de acciones colectivas va avanzando un poco a poco. En este caso, un amparo que se interpone por interés jurídico y por interés legítimo. ¿Qué más, el tema del interés legítimo es bien interesante porque... La Suprema Corte recientemente emitió una sentencia histórica que muy pocas personas conocen, que es el amparo revisión 152-2013. Es un amparo que la Corte concedió a un grupo de personas del de grupo de personas LGBTI que impugnaron la, el Código Civil de Oaxaca porque les impedía contra el patrimonio. ¿no? Es decir, venían por el matrimonio igualitario en el Estado de Oaxaca. Sin embargo, este caso es muy interesante porque sin necesidad de haber generado el acto de aplicación, es decir, sin haber ido al registro civil y solicitar que querían casarse, porque lo tradicional era eso, ¿no?, generar el acto de aplicación. O sea, yo voy al registro civil, y pido casarme, cuando me dicen que no, me voy al amparo contra el acto de la negativa. Lo que ellos argumentaron fue que sin tener que haber ido al registro civil, la simple expedición de una ley, de la existencia de una ley, que no reconoce su derecho contra el matrimonio y condiciones de igualdad con el resto de la sociedad era discriminatorio lo que hizo la Suprema Corte es algo verdaderamente histórico insisto, es de un impacto estructural en el juicio de amparo tan trascendente y tan revolucionario porque lo que la Corte dijo es que siguiendo el, el concepto de interés legítimo tomando en cuenta el concepto de ley eh, autoaplicativa la posibilidad de impugnar normas de este tipo se ampliaba sin necesidad de un acto concreto de aplicación por el simple mensaje discriminatorio que la norma mandaba con su propia existencia y aquí era un tema relevante porque el amparo contra leyes, en términos de lo que dispone la ley de amparo existe un término de 30 días para impugnar entonces aquí había un primer problema porque lo que argumentaban los en ese amparo era si ellos, cuando nacieron o cuando ponen ahora el amparo, pues el, la, la ley, el Código civil, estaba vigente hace mil años, entonces solamente tenían 30, años, 30 días perdón, para interponer el amparo, pues ya no había término. ¿no? Entonces, ¿cómo, ¿cómo le hacían? Porque ya no había término. Pero adicionalmente, ellos argumentaban que eh, alguna omisión. Legislativa por parte del Congreso del Estado de no reconocer el matrimonio igualitario. Pero las omisiones absolutas no son justiciables, ya lo dijo también la porque Corte, sino solo las omisiones relativas. ¿A qué me refiero con una omisión absoluta? Cuando, como en este caso, por ejemplo, no se reconoce el matrimonio entre personas del mismo sexo, pues es una omisión absoluta. Y es una omisión relativa cuando la ley mandata al Congreso emitir alguna ley y el Congreso no la ha emitido. Esas omisiones relativas sí son justiciables, las omisiones absolutas no lo no son, según ha dicho la Suprema Corte, y porque hay un impedimento, eh, porque hay un principio de la ley de amparo que es el, el, el, el efecto relativo a las sentencias, es decir, no son efectos erga omnes, si alguien no tiene un amparo en contra de una ley constitucional, no se protege a toda la sociedad de esa ley constitucional, sino solo a quien la promueve. Para limitar un poco este principio que algunos le llaman de la fórmula Otero, el efecto relativo de la sentencia, se diseñó con la reforma de ley de amparo el, el, este, esta declarativa general de inconstitucionalidad que tiene montones de trabas y broncas para que se emite, que seguramente será muy raro que se emita, pero bueno, existe una posibilidad de declaratoria general, pero que por lo general no existe. Entonces, por estas razones, lo que la Corte hace en este amparo es diseñar un mecanismo que permite sin acto de aplicación, sin tomar en cuenta el término, porque aquí hay un problema de término, y sin referirse a una cuestión de una omisión absoluta, decide darle una vuelta bien interesante al planteamiento y entonces argumenta con el nuevo concepto de interés legítimo y con la posibilidad de dar una norma autoaplicativa sin necesidad de una aplicación concreta, decide entrar al asunto y amparar a las personas. Y con esta decisión, el juicio de amparo se convierte en una especie de acción general de inconstitucionalidad, no una especie así de cuasi de, de acción general de inconstitucionalidad, porque no se requiere tanto aplicación, una afectación específica y objetiva, sino simplemente el mensaje discriminatorio de la ley. Después la Corte aplicó estos mismos criterios en los amparos contra las leyes del corneo en, en distintas entidades federativas, en Chiapas y en Michoacán. Porque la norma del CONO que sanciona a quien pide información sobre los cuerpos de seguridad pública no es taxativa y no, dis, no, no discernía entre, por ejemplo, información legítima que se pide en el de, de, de ejercicio del derecho de información, como lo hacen los periodistas, y los actos de espiar de manera este, acechante a los cuerpos de seguridad pública por parte del crimen organizado. Entre una y otra conducta hay un abismo, ¿no? Pero las leyes no, no discernían eso, entonces podía ser que un periodista buscando información de manera legítima. Era legal, pues lo tacharan de alcohol. Entonces la Suprema Corte dijo: no es necesario que haya un periodista en prisión porque era un tipo penal. Además, fíjense que importante un tipo penal que implicaba una, una eh, censura previa para los periodistas. Entonces dijeron los ministros de la primera sala: no necesitamos un periodista en prisión que le aplique la norma, es decir, un acto de aplicación, sino simplemente un mensaje que manda este tipo de amenaza para acceso a la información. Ya inhibe el derecho al acceso a la información y la libertad de expresión, y por tanto, es inconstitucional. Estas sentencias son históricas, verdaderamente relevantes. Lamentablemente, no, no, no es posible sentar en jurisprudencia porque en la primera sale en una una minoría muy endeble, porque solo para tener jurisprudencia requiere una mayoría de más de tres ministros. En este caso, esta sentencia ha salido por tres ministros, de en la primera por cuatro ministros, la, la de Oaxaca. Y las otras dos por tres, ¿no? Entonces, este, no es posible pues, generar consecuencia Pero bueno, hay un lineamiento genérico sobre este tipo de temas. Entonces, en este amparo lo que se está argumentando y eso es bien interesante es que eh, por interés jurídico van las personas directamente afectadas porque si hay un término 30 días y te puso un amparo en ese tiempo pero respecto a la ley general de educación porque aquí también hay un tema de debate eh, por eso yo exponía lo relativo a lo que la corte ha dicho en, en relación a la inconstitucionalidad 86-2009 sobre eh, educación inclusiva ¿no? aquí hay un tema también de educación inclusiva porque la ley de autismo remite a la ley de salud que establece el modelo de educación especial ¿no? entonces la de, de educación segregada entonces pues aquí la ley de educación ya fue expedida desde hace un montón de tiempo y no hay término para impugnar entonces que estamos argumentando siguiendo la técnica del 152-2003 la revisión histórica argumentamos interés legítimo y una afectación continua porque además este también es otro momento del no amparo esta estigmatización establecida en toda la ley como una visión filosófica en forma de ver el mundo de discriminar a las personas con discapacidad que también en la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad está eh, prohibido mantener estereotipos ¿no? y nada más para complementar un poquito sobre el tema de derecho a la consulta que lo que me han dicho, este tema es fascinante e interesantísimo a mí me había tocado un asunto del derecho a la consulta en materia migratoria lo peleamos como gatos boca arriba, pero litigamos contra la jueza y con unas argucias legaloides este, de la jueza, ¿no? que nos emite, que nos contestaba, o sea, nos dejaba sin término. Bueno, peleamos contra la jueza y lamentablemente, cuando como yo, como yo estaba en el centro de no me pude entender de la mandaban los escritos, pero ahí hubo una descoordinación y el chiste es que, que a no Pero el tema era bien interesante porque era el derecho a la consulta, ¿no? También para la modificación del reglamento de la ley de migración este es un tema bien importante por lo siguiente eh, la, la constitución bueno, la justicia tradicional antes de la reforma lo que establece es que las facultades que son soberanas digamos en materia de legislativa de emisión de leyes está subordinada a absolutamente nada que tenga que ver con los partículas como, como criterio general. ¿no? O sea, la facultad reglamentaria y menos la facultad legislativa del Congreso está subordinada a que consulten a la sociedad, porque aquí la clase política hace lo que se le pegue la regalada gané, no, Entonces lo que nosotros decimos es que el artículo 4.3 de la Convención sobre Derechos es el 4.3, la convención sobre es que, uno, es que nunca me aprendo los artículos de memoria, ni siquiera Pero lo que dice la convención es que las personas con discapacidad y las organizaciones de la sociedad civil tienen derecho a la consulta, ¿no? Pero entonces resulta aquí que el derecho a la consulta es una garantía en términos del artículo primero de la Constitución. Bueno, es un tema que ahorita se ve muy, muy no, no muy largo, pero sé es que no hay tiempo pero es toda una conceptualización distinta de por qué se cambió el concepto de garantías individuales en la constitución se disgregó el concepto y se quitó ese concepto por el de derechos humanos y sus garantías es una cuestión teórica pero muy trascendente y las garantías entre otras cosas están, algunos que son de materia procedimental, otras que tienen que ver con vínculos y prohibiciones que subyacen en los derechos o en las expectativas que están en las normas no o sea, que tiene que ver con el obligado a cumplirlo en fin, pero en este caso por siempre, el consulta es muy relevante como garantía constitucional porque las personas tienen derecho en este caso en términos de la convención a dar su opinión y resulta entonces que al ser una norma convencional con un tratado internacional que en términos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que lo ha dicho en la protección de tesis 293-2011 y la 21-2011 también que las normas de tratados internacionales las normas de derechos humanos y internacional, tienen jerarquía constitucional entonces resulta aquí que si el derecho a la consulta tiene que ver con cualquier medida legislativa por determinación de la, la correspondencia de la Corte del Tratado Internacional entonces resulta que la facultad legislativa sí está sujeta a la intervención de los particulares para ser eh, consultado. ¿no? este es un tema constitucional de una relevancia importantísima ¿no? Entonces, porque aquí lo que nosotros argumentamos es que el derecho a la consulta tiene un sentido de defensa de los derechos humanos. ¿Para qué quieren las personas con discapacidad que sean consultadas? Para defender sus derechos. Para que las normas no se hagan eh, contrarias a la convención, como ocurre con la ley de autismo, ¿no? que viola el derecho al trabajo, que viola el derecho a la capacidad jurídica de ejercicio, de la educación. O sea, precisamente de una forma preventiva, para ejercer el derecho humano, defender los derechos humanos, como los propios, por parte de las organizaciones civiles, para eso se es quiere una consulta. Entonces, este es un tema de una relevancia, que, que además ya poco a poco sigue diseñando este tema de los procedimientos de esta naturaleza para proteger los derechos humanos en los casos, por ejemplo, de las declaratorias de alerta por violencia feminista me tocó también el eh, abogado de, de los dos casos de Nuevo León y del Estado de México ganamos los amparos con esos argumentos no es que no es impugnable lo que decida las autoridades respecto a la protección de las mujeres por la emisión de la alerta de género no, sí es impugnable, porque estos procedimientos son garantías y nosotros como organizaciones civiles si bien no somos las beneficiarias de manera directa porque son las mujeres que sufren violencia feminicida por estos conductos ejercemos nuestro derecho a defender los derechos humanos en términos de la declaración de defensores de la ONU, entonces, estos es son temas verdaderamente inéditos, ¿no? Yo por eso había expuesto lo, lo, lo relativo a la línea jurisprudencial de la Corte para que fueran viendo ustedes un poco cómo va el diseño, pero eso tiene que ver con el impacto estructural del juicio de Amparo, ¿no? esta acción semiabstracta, de inconstitucional, de tan interrelevante y revolucionaria, todos los criterios sobre discapacidad, el derecho a la consulta y la subordinación de la facultad legislativa, la soberanía del Congreso respecto a tomar decisiones, nada más imperar a nadie, que ahora van a tener que tomar en cuenta a las personas con discapacidad. Eh, bien, una cosa eh, muy puntual que me gustaría comentar a lo que dice Sergio es que además de la obligatoriedad de llamar a consulta está el tema de cómo y a quién se consulta que ese es también otro problema porque luego lo que hacen las organizaciones lo que hace la Cámara de Diputados lo que hace Conadis es convocar a gente que sabe que va a firmar una decisión que ya está tomada. No se llama al momento de discutir la política pública, sino de legitimarla como en, en una situación posterior. Entonces también eso es algo que hay que trabajar. Qué, qué bueno que le dices, porque sí lo argumentamos en el amparo lo que estamos diciendo. Bueno, ahorita di el, el argumento así como pintor de brocha gorda, pero yo del los detalles si sí, en efecto lo que nos estamos diciendo primero es que se tiene que consultar a todas las organizaciones de personas con discapacidad pero no solamente para ir a avalar algo así sino que tiene que haber una consulta amplia en donde se le tomen en cuenta sus opiniones obviamente no implica que se le obliga al Congreso a necesariamente darle la razón a quienes se consultan pero cualquier negativa o cualquier afirmación tiene que estar exhaustivamente fundada y motivada exactamente es discrecional sí, pero discrecional no significa arbitrariedad se afunde y motiva por qué sí o por qué no mis propuestas, pero además consúltame esto tiene que estar empíricamente verificado tiene que haber una consulta amplia no y tiene que haber una respuesta sobre cada planteamiento entonces este es un tema que sí lo acotamos ¿no? en, en, en, en, el, en el procedimiento, incluso como efecto del amparo porque además es otra cuestión interesante o sea, la corte ya ha ido innovando, ahorita todavía no ha habido planteamientos al respecto, pero sobre el tema de las reparaciones, el amparo siempre tenía un efecto muy tradicional de que amparo contra la ley nada más que no se cambie y las afectaciones que ¿No? pues aquí en el tema de derecho a la consulta estamos pidiendo que se reponga el proceso legislativo o sea, sí tiene un efecto digamos un poco argaonde, saber que nos decía la corte sobre estas cuestiones porque está bien interesante el planteamiento por eso creo que este amparo es histórico por todos estos elementos que estamos planteando ¿no? y obviamente el trabajo de, de, de la clínica más o menos no sé por qué siempre empieza todo acelerado las, las conferencias bueno, no, estas políticas tenemos una plática este, muchas gracias por la invitación. Por este, bueno, por el, por el, sí, gracias sí, por estar con el mundo. Gracias. Muy además, pues, eh, además del agradecimiento a Guadalupe. Perdón, el amparo es público, eh, si alguien quiere suponer. Le vamos a dar la sentencia y el agradecimiento enorme por haber estado con nosotros. Si no va a ser la web. ¿Cómo se consulta? Eh, Guadalupe. para ¿Sí? sí, sí. Les decía que Guadalupe ya estuvo presentando las, las acciones de la clínica en otra ocasión, así que iba así a los seminarios. Eh, y vamos a invitar, vamos atrasadísimos, yo ya estoy entregada con el horario, estamos una hora atrasados, eh, entonces vamos a escuchar a... Márgara, uh -huh. y agradecemos muchísimo. Al final, no al principio. Sí, al final. Pero yo, yo te aviso, ¿ok? Bueno, entonces estamos muy apuradas, pato. No, yo estoy preocupada por ti. ¿Por qué? muy brevemente presento a la doctora Marga Michan de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales y fundadora de la Asociación Civil Con Nosotros que va a hablarnos en su ponencia de Contravisiones de la Parálisis Cerebral sí, Yo no preparé presentación pero sí quiero hablar muy rápido para que tengamos la ocasión de ver un pequeño video que traje eh, bueno, yo estoy, yo hablo, yo soy socióloga, antropóloga, pero esto que he elaborado lo hablo desde eh, la mamá de una chica con parálisis cerebral. Y la aventura a la que nos llevó esto, a mi marido y a mí, y a otras cinco familias para fundar una asociación civil que se llama Con Nosotros Hacer. Entonces lo que voy a hacer es como mmm, dejarles dos dos o tres elementos claves para pensar sobre, sobre la discapacidad en general pero sobre la discapacidad neuromotriz en particular. En primer lugar, eh, como familias que recibimos un, un niño o una niña con parálisis cerebral lo que enfrentamos eh, es un poco la, la, el diagnóstico tardío y eso lo hemos podido corroborar en, con muchas familias que ahora están en nuestra institución eh, una, una especie de mandato de, de, de los médicos ya sea o de no decir el diagnóstico y quizá ofrecer eh, alternativas o de decir el diagnóstico de una manera tal que, eh, que hay un destino sellado ¿No? O sea, tenemos muchos, eh, muchas eh, eh, experiencias de mamás que tuvieron digamos confianza en que sus hijos o hijas podían hacer cosas y aprender y comunicarse a pesar de un diagnóstico médico que era brutal ¿no? y esto sigue existiendo o sea no les estoy hablando de México del siglo no sé qué sino de ahorita eh, la otra versión de esto es pues, dar un diagnóstico, o no, no darlo, eh, o dar un diagnóstico tan general que tampoco motiva a las familias a comprender en qué situación está, están y a y empezar a actuar. Entonces lo, lo primero que yo quisiera decir es que la parálisis cerebral, eh, como es recibida y como nosotros como familias accedemos a esto, paraliza paraliza a las familias, ¿no? Eh, porque no hay como una perspectiva, ya sea en el hospital médica, pero también en muchas escuelas, en muchos entornos, digamos, eh, educativos, de que hay un camino a seguir, de que hay una posibilidad, de que hay una vereda, ¿no? Entonces, lo primero con lo que se enfrenta la familia es con pues un no saber y no saber frente a un bebé que se desarrolla irregularmente implica muchas veces y este es el problema creo yo crucial eh, empezar a asumir que el bebé no puede que sea persona que, que tiene algo y que no sabemos bien qué es o que nos resistimos a pensar que eso que tiene le va a impedir desarrollarse eh, pero en realidad alimentamos una idea de que pues hay que hacer las cosas por él porque en realidad él no puede nunca sabemos hasta dónde puede y digamos que la sociedad no alimenta esta eh, actitud frente a nuestros hijos frente al otro de vamos a ver cómo es que puedes entonces ¿qué sucede cuando las familias estamos posicionadas en esa incertidumbre? y no quiero decir con esto que pensemos que nuestros hijos van poder, podamos hacer que sean normales o que vamos a hacer una cosa sobrehumana, simplemente esta actitud de a ver, muéstrame tú hasta dónde ¿no? entonces, siendo como somos un espejo de la sociedad y sobre todo la familia lo primero que introyectamos frente a esa persona con alguna dificultad de desarrollo es el aprendizaje de que no perder. Cada eh, momento donde nosotros empezamos a resolver sin preguntar, sin tratar de que el otro experimente, es un momento donde estamos educando hacia la dependencia. Entonces, comprender eso, pues suena sencillo, pero no lo es tan sencillo cuando nosotros nos enfrentamos con un bebé que no se va a desarrollar como comúnmente hacen los bebés entonces, ¿cómo salir de esta digamos, parálisis donde nos mete la parálisis cerebral? y ya no digamos cuando finalmente alguien se atreve a emitir el diagnóstico la gran mayoría de las familias que llegan a nuestra asociación llegan con chicos con parálisis cerebral que nos dicen, mi hijo tiene un trastorno psicomotriz tiene un, un retraso psicomotriz eh, y porque le damos la vuelta a, a, a la categoría, porque la, la categoría... ¿Ustedes qué se imaginan cuando yo digo un alguien con parálisis cerebral? ¿Cuál es la imagen que viene a su mente? Un niño inmóvil? en móvil. Un niño en En silla de ruedas, ¿no? Sí, es un niño en silla de ruedas. babeando en la, bueno, pero la imagen digamos, la imagen dominante no los que ya sabemos y ya los conocemos no, el estigma la, el estereotipo de un niño con parálisis cerebral o de una persona con parálisis cerebral ¿cuál es? Sí. en ¿no? el lenguaje todas estas cosas donde es muy común las personas que de repente los conocen un poquito más y que dicen son inteligentes, sí entienden, ¿sí? O sea, es creo una de las discapacidades que tiene más barreras en el sentido de lo que pensamos que son, en el sentido de la ignorancia que, que prevalece, creo yo, frente a lo que es una persona con parálisis. Porque además es una categoría que incluye una gran diversidad de afecciones. Eh, la tipología pues es compleja, podemos encontrar personas que no pueden hablar claramente o que hablan con, con una gesticulación muy compleja y entonces es difícil escucharlos o que no hablan. Pero también podemos encontrar personas que hablan perfectamente bien y que solo están afectados de sus piernas, por ejemplo. O eh, gente que tiene movimiento, personas que tienen movimientos involuntarios, en fin la categoría incluye una diversidad de digamos eh, características ¿no? eh, entonces lo primero que aprendimos nosotros como familias es que al aparecer nuestro hijo o hija con parálisis cerebral entrábamos como familia en lo que denominamos una situación de discapacidad la familia y este es un concepto que estamos eh, impulsando es la familia la que está en situación de discapacidad ¿por qué? no solo porque eh, el ir juntos a cualquier lado implica una serie de planeaciones distintas que no hacemos comúnmente eh, sino que implica también recorrer el camino de qué significa esa discapacidad y hasta dónde podemos eh, pensar que los chicos o chicas se van a desarrollar y van a tener lo que decían aquí ustedes esto es muy complicado para las familias a, a, eh, aprender van a tener una vida propia van a hacer un plan de vida se van a casar van a tener novio van a estudiar van a ir a la universidad o sea, entramos en una situación de discapacidad porque esto no está claro para las familias porque el primer ámbito de inclusión es el familiar porque no está dicho que porque sea mi hijo o mi hija yo lo voy a incluir y voy a modificar mi vida y mi entorno y voy a hacer un, un, un esfuerzo por modificar a la sociedad simplemente porque es mi hijo porque además si me gana la visión predominante de la sociedad pues mi hijo está malito no es como los otros hijos no va a la escuela no vale invertir en él porque a dónde va a llegar ¿Sí? entonces el primer ámbito de trabajo para la inclusión es el de la familia y el darle los elementos a la familia para entender que el desarrollo humano no, no se restringe al desarrollo que conocemos tradicional y que hay una multiplicidad de experiencias y de cosas que podemos aprender de lo que a mí me gusta denominar las eh, vidas excéntricas